Pues estamos aquí el 19 de noviembre con las marchas de la dignidad. Yo estoy aquí por la dignidad, sobre todo por la dignidad estudiantil, porque como estudiante queremos tener los derechos estudiantiles que merecemos y tener una educación pública y digna. Yo estoy aquí por el derecho a una vivienda digna, porque nos afecta tanto a mayores como a jóvenes. Los mayores porque han sido estafados, después de todos los ahorros que han estado guardando de por vida. Y a los jóvenes porque cada vez se nos hace más difícil la independencia para emanciparnos y empezar a desarrollarnos como ciudadanos. Las estudiantes estamos aquí luchando por un trabajo digno para que el día de mañana, cuando terminemos nuestros estudios, tengamos una oportunidad laboral real. Yo estoy aquí para que la comida sea una necesidad básica cubierta real y no al alcance de unos pocos, o sea que está al alcance de todo. Eh, para que el techo sea reconocido como un derecho real eh, por las personas sin techo, que son olvidadas por el sistema y para que haya una alternativa habitacional digna para estas personas. Dicen que no queremos trabajar, lo que pasa es que no hay trabajo, no hay pan para tantos chorizos, mis hijos están parados y comen de mi pensión, no es justo, es hora de que yo viva un poco. Sí, hola, sí. La dignidad nos la están quitando, quitándonos el trabajo, cobrándonos cada vez más, quitando sanidad, quitando estudios, quitando todo, todo lo que le pueden quitar al pueblo para que sigamos siendo los pobres que trabajan en el campo y ellos sigan robando a gusto y sin que nadie sepa ¿eh? lo que está pasando. Como dice mi compañera, tenemos que estar en la lucha por el trabajo, por la dignidad, por nuestro bienestar, por el futuro de nuestros hijos. Esto no se puede permitir más, sí se puede, sí se puede. tenemos que luchar entre todos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Queremos un derecho, un de, queremos, tenemos derecho a un techo digno, que nos den trabajo para pagar nuestras cosas. ¿eh? Para, se están suicidando personas, ¿sabes? Por no poder pagarlo. Techo digno. Estoy aquí en defensa de la dignidad de la clase trabajadora. Estoy aquí en defensa del derecho a una vivienda para todas las personas. Estoy aquí en defensa de un trabajo digno para todas las personas. Por la dignidad de las personas. Porque todas las personas tienen derecho a pan, a una alimentación sana. Porque todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna. Si el trabajo es la única forma de conseguir una vida digna, tenemos derecho al trabajo. En Andalucía hay más del 30% de paro y en algunos sectores llega hasta más del 50%. Así que trabajo para todos. Luchamos por el pan. Creo que todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo digno para poder sobrevivir porque estamos en una gran pobreza, eso es una gran injusticia. Queremos un, digno, un techo digno para todo el mundo, que nadie se quede a, a la, afuera de sus casas. Y por no tener todas estas cosas necesitamos tener dignidad, dignidad para poder tener pan, para poder tener techo y para poder tener trabajo y no tener lo que pedir y mendigar.